Hola, qué tal queridos amigos, Lunes Santo, este día en el que Jesús va a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, y está en ese espacio de descanso. Es el lugar donde Jesús encuentra confort, un poquito también de descanso físico y espiritual. Después del aquetreo, de esa entrada en Jerusalén, Jesús se retira a Betania a compartir en la tranquilidad de la amistad, en la tranquilidad de este lugar. Yo quisiera invitarlos para que hoy lunes santo hagamos de nuestra vida, ese, esta vida en la que Jesús se encuentra escaso, donde Jesús pueda llegar, donde Jesús se sienta acogido. Hay, hay oportunidades, tal vez usted y yo lo hemos vivido, en que vamos a lugares y no nos hallamos, queremos irnos ya. Pero Betania es el lugar donde Jesús va, descansa, donde Jesús es acogido, querido, escuchado, que así sea nuestra vida. Los invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos este día, este lunes santo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho para agradecer y mucho para encomendar. Amén. San Juan capítulo 12, versículo del 1 al 11. Seis días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio, medio litro de nardo puro y un juego con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con fragancia del perfume. Judas Iscariot de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlos entre los pobres? Si digo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que le echaban en ella. Jesús dijo, déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí en cambio no siempre. Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá. No solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar a Lázaro, porque con su causa muchos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este lugar de descanso también se convierte en un lugar de polémica entre los discípulos. Jesús descansa, pero los discípulos están en polémica. Como siempre, muchas veces criticando, muchas veces ahí, ¿no? como pensando en otras cosas y no en lo, que, en lo que debe ser. A mí no siempre me tendrá. Aprovechemos este tiempo de Dios. Aprovechemos esta oportunidad para estar a los pies de Jesús. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.